Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Arturo Campos y soy el director general de CISOF de México. Y ahorita lo que vamos a ver es eh, nuestro desarrollo Internet Home eh, a través de eh, descarga de información a través de focos LED. Y eh, bueno, vamos a, a proceder a, a verlo, ¿sí? Okay. bueno, pues por favor. Hola, Mi nombre es David Iván Vallejo López hoy del autoridad de desarrollo de CISOP sí. y bueno, vamos, a vamos a hacer que lo que es audio entonces quisiera presentar a mi amigo compañero hola mi nombre es Eduardo medina de aquí también el desarrollo tecnológico de CISOP de México y les vamos a dar una muestrecita de lo que es la transmisión BLC por medio de LEDs ¿qué es transmisión BLC? Visual Light Communication que es en español como ustedes sabrán, es comunicación a través de luz visible, que es lo que les vamos a presentar ahorita por medio de audio. Ok, este, eh, digamos, este foco, ¿es un foco? Es un foco LED como tal, eh, va a representar nuestro emisor, uh -huh. entonces lo que vamos a proceder a hacer es mandar la información que tenemos nosotros a través de nuestro productor, uh -huh. y vamos a convertir esas señales en, en sí, en una vibración, una frecuencia luminosa, que va a llegar a nuestro receptor y va a volver a reproducir en sí esta, esta canción, esta información que yo le voy a mandar ¿Cómo tal? Ok. Por favor, pon. Pon por la mano. ¿Esto a qué se debe? Se sí, debe sí, sí. a que como tal, el, toda la información que yo pueda generar. O más bien, eh, las comunicaciones actualmente están mandadas a través de un medio de información. Entonces, como tal, puedes conocer cables, el aire. Eh, ahora sé que en, las, en la fibra óptica a través de la luz, nosotros reproducimos ese mismo fenómeno, pero sin utilizar la fibra. Entonces, vamos a ocupar la luz que obtenemos de las lámparas LED y la vamos a transmitir a través del espacio libre. Entonces, no, que no se sobreentienda con el vacío, porque eso no es así. Entonces, esto llega a nuestro receptor. ¿Cuál es el receptor? Es, es en una cajita, uh -huh. ¿En sí es un sensor, o más bien, eh, un sistema que capta las ondas luminosas. Esto lo proceso a través de estos módulos, y lo mando nuevamente en sí a lo que es la señal original, audio. Como tal tengo una comunicación inalámbrica. Entonces, no estoy utilizando un medio como tal, ni radiofrecuencia, ni alambres. Más el aire, el aire como tal, y el, por así decirlo, es el canal, pero nuestro medio completo vendría siendo, en sí, los fotones por el espectro luminoso de nuestra linda lámpara eléctrica. Ok. En este caso, ¿cómo está funcionando? Eh, eh, a grandes rasgos, el transmisor, ustedes están transmitiendo desde, desde el, el iPod, uh -huh. Así es. hacia el, nuestro convertidor, convertidor. Se va, esto genera un halo de luz eh, Más bien, de hecho no, como, Eso manipula bueno, nuestra lámpara La lámpara Ajá, entonces, entonces la lámpara es sencilla lo que manda ¿La lámpara qué necesita para poder transmitir esto? Digámoslo así, a grosso modo Sería como una especie de transductor Que jala la señal analógica Y forza a LED a interpretar esa señal Y la transmita No como ¿Qué? tal que la información va, viaje A través de los fotones Los bits no viajan a través de los fotones Encerrados ahí a nivel químico o atómico ¿no? Uh -huh. Lo que hace es, es interpretar la señal analógica que le mandamos de las, de, del audio de, En este caso el reproductor viaja y el receptor la recibe El receptor la vuelve como una especie de codificación La traduce y sale a través del amplificador de audio Meramente es lo que hace todo el ruido? Así es, okay. Okay. ¿Qué es, para quitar es ruido? Mezclar las señales a He ver. Hecho... Estoy detectando Bueno aquí uh -huh. al final Este pequeño punto es el... Es, tiene que estar directamente enfocado a la luz para poder, ser, para poder recibir... Para este momento sí, es porque como tal mi lámpara es muy tenue, si yo uh -huh. tuviera una mayor este, potencia, por ejemplo, podemos pasar a los En este caso, esa lámpara es de mayor potencia, de mayor alcance, son es más visible. Uh -huh. Si yo pudiera reproducir ese tipo de luz en sí, en esa lámpara, ser ideal. Entonces estamos trabajando de que aquí tengo varios LEDs. Yo tengo un LED pequeño. Entonces hice concentrar toda la luz en sí en mi, bueno, así que en, mi, en, en mi sensor a través de algún amplificador. Entonces de manera pasiva la hago a través del lente. Okay. Entonces de esa manera, pues si yo tengo un, un espectro mucho mayor o más bien una potencia directa más amplia, incluso no tiene que ser totalmente directa mientras mi, mi, ángulo de, de luminescencia sea amplio conserva la misma potencia no tendré ningún problema a ver vuelve a hacer si sí, sí. Sí, bien este punto es lo que concentra sí. la luz sí entonces si yo tuviera un poco más de potencia en mi led donde estaría este amplificador sí, hablamos porque obviamente ahí, se, ahí se, se, se sigue observando sí, eh, bueno. la luz sí, pues, sigue sonando sí. si le subimos la ganancia del amplificador debido ah. a que la luz sigue la sigue recibiendo como tal se sigue emitiendo pero no está concentrada, aquí hablamos de potencia. Si lo acercas todo, lo que hace de forma pasiva en la lupita es concentrar todas las de luz, concentrar toda la potencia meramente en el receptor. Como el clásico ejemplo del del, láser. del no del cerillo, bueno, de encender un papel a través de... De la, de la lupa, en este caso no causa efectos de calor, no disipa calor, que es una luz fría, es una ventaja del LED, no, está, no se ve muy afectado a su temperatura, en dado caso como el láser, que se ve variado a su mm. temperatura. Ahora... Finalmente, para concluir, ¿cómo describirían eh, Internet LEDCOM los tres? Un proyecto de mexicanos. Una innovación, una tecnología emergente, una manera de aprovechar el, todo lo que son los luminosos y lo que es la tecnología LED para un beneficio de las comunicaciones, para un beneficio de las personas y más que nada, pues bajar mucho los consumos de energía. Y aprovechar entonces, ese ahorro para mandar información. Un desarrollo de México para el mundo. Colocando a empresas como CISOFT en primer lugar. Donde sí se puede hacer innovación. Y donde este tipo de tecnologías verdes serán el referente en los próximos años. Para tener un mundo más verde y hacer empresas más competitivas. Muchas gracias. Muchas gracias.